Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons Post Internet Art. Hola, ¿qué tal? Eh, mucho gusto en saludarles a toda la gente bonita eh, que escuchan este podcast que es el más. ¿Habrá alguien de que las lo escuche? Redes. ¿Habrá alguien que lo escuche? Sí, Perdón sí, que te interrumpa. Que los quiere, además de tu que... mamá, además de tu mamá. No, porque sabes que eh, justamente la, el, el, el programa de hoy, la emisión de hoy, pues es, es, es una segunda parte y hay quienes dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero la verdad es que eh, pues no vieron el imperio contraataca y, y, y dicen que pues George Lucas no se pierde este, este podcast, porque pues él se reapropió, él se reapropió de de las películas de Kurosawa, en La Guerra de las Galaxias, se apropió de hasta de Lenny Riefenstahl, de esas películas de, de guerra, de esas películas bélicas. De un libro, de, ¿no? De un libro, dicen por ahí. La, la verdad, no sé, pero pues, también hasta hasta del Mago de Oz ¿no? se, se, se, <risa> se pirateó, entonces, pues, obviamente, pues, no se pierde, no se pierde, sé de buena fuente que no se pierde nada, de <risa> eso original, entonces, pues, este, sí, yo creo que sí, sí, nos, sí nos escuchan en varias partes del, del planeta, por lo menos de la región de eh, nuestra América Latina. Bueno, pues eh, yo soy Antonio Bunt y les doy la bienvenida a esta nueva emisión. Y como casi todas las semanas, está uno de los tuntunes ladrando, pero él no va a participar, sino que pues eh, mi amigo y colega, Michelle Ramos, ¿cómo estás? Aquí, ya sabes, como siempre, interrumpiéndote la presentación para decir alguna grasejada herencia directa de tu de tu amistad. Entonces, acá andamos en este... Las, es, se pegan, se pegan las cosas. Se pegan. Las malas mañas, pues, claro. Las malas mañas se pegan, sí. Sí, pues sí aquí muy contentos de, de, como bien dices, esta es una segunda parte de eh, una conversación que tuvimos con algunos de los creadores que participan en esta película colectiva de repropiación que lanzamos con motivo de la décima edición de Ultracinema, que se llama nada más y nada menos que El desierto de Simón. Entonces, tenemos aquí por lo pronto un par de, de invitados especiales. ¿Quieres presentarlos? Bueno, tú, tú eres el, el, el titular hoy, así que yo, yo no los presento. Bueno, pues tenemos, tenemos desde Hermosillo, Sonora, a Benito González. Benito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándolos calurosamente de manera literal. L literal, y, <risa> literal y metafórica. Como ¿En cuánto en claro. están, están ahora? En están a, eh. Ahorita debemos estar unos 38 grados, más o menos. 39 ah, por ahí. Yo, yo, yo, estuve, yo, yo estuve por allá hace como unos 15 años, probablemente más, en 43 grados. Entonces, tremendo, tremendo allá el calor de, de Hermosillo. Y tenemos también muchísimo gusto de, de platicar con Samaíl Borbón que hace mucho no platicábamos y me da muchísimo gusto eh, que, que haya participado en este proyecto. Sama desde, nos saluda desde Ensenada. ¿Cómo estás Sama? Mucho gusto en, en, en, en verte y en platicar eh, contigo. Hola Antonio. No, hombre, pues también el, el gusto es mío, la verdad, yo también, ya, ya se lo extrañaba muchísimo. Este, y no, hombre, pues bien contenta también de aquí de, de compartir con ustedes. Y, y, y la verdad, este eh, pues, haber participado ahí con, con el, el desierto de, de Simón, fue, fue algo interesante, y, y el resultado no también está, está, está muy padre. Pues sí, como, como bien saben los, que, los poquísimos que escucharon la primera parte, eh, la, la lanzamos una convocatoria ya hace un rato, ya, ya tiene un, un buen rato, ahorita le vamos a preguntar a, a Benito y a, y a Sama en qué momento se enteraron, porque ya tiene, pues justo este es un proyecto pandémico, ¿no? empezó la, la pandemia y dijimos, vamos a hacer que, a ver qué inventamos, inventamos varias cosas. Entre ellas, que es ahí donde, bueno, a Sama la, la, la, la conocimos prácticamente en esa etapa, ¿no? En los, en los talleres, en el fallido cineclub y en el fallido intento de juntarnos para... Bueno, no fue tan fallido, pero bueno, el caso es que ahí, ahí en ese camino en que encontramos a Sama y pues se lanzó la convocatoria de eh, utilizar, eh, de alguna manera rendirle homenaje a esta película eh, Simón del Desierto y utilizar imágenes de, de la misma para para hacer nuestra propia versión. Entonces, eh, Benito, Benito González nos mandó, ya no sé, no me preguntes cuándo, no, porque realmente esa, esa parte la, la tenemos perfectamente bien perdida, porque como ya les contamos, este proyecto estuvo a punto de, de, no, de no terminar por darse. Pero bueno, Benito nos mandó el fragmento eh, que se llama Aquí estoy, Simón. Y ahorita pues, nos va a contar cómo, en qué momento se enteró y cómo estuvo el asunto. Y sama eh, ella nos compartió un, eh, el, el fragmento que se llama Simón del desierto, cover. Y, y bueno, no sé quién, eh, quién quiere empezar, pues por contarnos cómo se enteraron, que, de, de dónde le salió la idea, eh, y, y bueno, pues ahora sí que todo, todo a, a, a alrededor de su, de, de su participación en esta película. ¿Quién dice yo? Date Benito. Eso, bueno, <risa> pues yo, yo me enteré por la, por la, por el Facebook de Ultracinema, que los empecé a seguir no mucho, no mucho antes justo de lo del desierto de Simón, que me enteré que existía esta cosa eh, dedicada específicamente a, a, al cine de apropiación, cosa que, con lo cual yo me identifico mucho. Eh, pero en lo cual no he estado tan inmerso eh, por mi profesión misma, porque yo soy coreógrafo y ya tengo 30, 30 años poco más dedicados a la, a la, a la coreografía eh, en el ámbito específico de la, de la danza, pero de un tiempo para acá con, con las experimentaciones que he empezado a hacer este de, en video y eh, eh, referente específicamente a, a, a la autoapropiación porque he estado haciendo desde hace más o menos 10 o 11 años, más o menos, he estado trabajando con material de archivo que yo tenía, y así es como he ido construyendo mis trabajos coreográficos, como me gusta llamarlos, más que videodancísticos. Eh, fue ahí que empecé a buscar nuevas vías, me encuentro con la página de Ultracinema, y por ahí de repente veo que lanzan la convocatoria en la pandemia, y bueno, sí, fan, fan de, de Buñuel desde hace rato, y específicamente de... de, de del, del Simón del desierto que aunque aunque no me gusta mucho cómo actúa Claudio Brook pero reconozco que Claudio ha estado en excelentes películas con diferentes directores este y, y creo que es una de las de las películas más arriesgadas y sugerentes de, de Buñuel también eh, pues dije no yo quiero estar ahí yo quiero estar dentro este y y ha sido uno de, de, de los primeros trabajos que he hecho fuera del, del ámbito coreográfico, dancístico, podríamos decir, que le he entrado también, pero con, con, con, las, con las experiencias que ya había tenido yo este, en trabajos previos, no, me, me agarré mucho de lo que yo ya había hecho, es decir, de, de hacer screenings y, y, y grabar pantalla sobre pantalla este para para hacer como un reframe digamos de, de, de detalles aparentemente intrascendentes pero que yo yo con los cuales a mí me gusta me gusta jugar no y, y fue ahí que dije no sí yo yo yo estoy dentro me, me encantaría me encantaría participar no me puse triste cuando de, no, no pasaba nada no pasaba nada <risa> pero igual de contento me puse cuando dijeron que por fin iba iba a salir no padrísimo Oye, qué, qué interesante, Benito, porque sí, digo, eh, pues no, no, bien podías haber hecho como en otros casos. De, de hecho, este, este proyecto surgió de alguna manera porque me topé por ahí con, como, al menos con tres videos en YouTube, en donde hacían exactamente lo que convocamos: a apropiarse de, de fragmentos de Simón del Desierto, pero en particular de la, de la escena final del baile, sí. y, y le ponían como otra música y, y jugaban con eso. Entonces, digamos, eso podía ser como una onda medio medio aspirando a hacer algo de danza, no sé, una cosa ahí, bueno, no, nada, nada que ver, pero bueno. Eh, y de, de, de ahí surgió, pero bueno, tú le das, le das la vuelta, si bien no tiene nada que ver con, con la danza, sí me preguntaba yo, bueno, me, me, me daba la impresión por momentos que era como eso, ¿no? Como que lo proyectaste quizá en alguna parte o, o, o lo, lo grabaste, pues, de algún otro dispositivo, pero de repente también me parece, eh, este como hasta hipnotizante porque por, por un momento pensé que era como una especie de marioneta que tú habías hecho de alguna manera rotoscopía, sí. no sé, muy, muy extraño, pero no menos interesante y, y bueno, pues saber que tienes ese, ese bagaje y que además te atreviste, ¿no? Porque pues nos, nos, nos acabas de decir que, que es tus primeros ejercicios, eh, eh, digamos, de, de, esta, de, este, de este tipo, pues está padre, ¿no? Que, que finalmente... Eh, te animaras y, y, y participaras en el, en el proyecto. No sé, Maestro, ¿usted cómo ve este, este Yo, fragmento? yo, lo, yo, yo me, me, me quedé mucho con, con, este, con este fragmento porque me, me acordé mucho de, de Ken Jacobs. A mm. la hora de que, de que se aproxima Benito a los... A, dentro de las imágenes el movimiento a ciertos detalles. A mí me recordó muchísimo el trabajo de Jacobs, que, que es un trabajo como, como pues, de pronto, demencial en el mejor sentido de, la, de las palabras, de la palabra. Y, y, y me parece muy interesante que, que ahora estamos platicando con, con dos, eh, dos creadores del, del norte del, del país, ¿no? uh -huh. que de pronto ha sido como, como una de las regiones más castigadas, en, en lo cultural no de pronto eh, vemos que Tijuana ha sido como uno uno de los booms así como a mediados finales de los 90 eh, pero de pronto como que las iniciativas eh, como, como que no no no cuajan no en esta en esta en esta región del país que además es riquísima no y Guaymas me parece que tuvo un festival de cine no sé si todavía esté Um, y, y, y a mí me gustaría, eh, eh, y, y, y bueno, Benito, que ahora nos platica, que es, que es coreógrafo, eh, ¿cuáles son los retos eh, de, de crear, eh, pues, no solo en, en lo audiovisual, sino en general, eh, disciplina, en cualquier disciplina artística, en, en esta región en particular de, de nuestro país? Hijo, me, me preguntas en un momento... Eh, justamente en donde me ha, me ha costado dos años seguir adelante aquí <ríe> y nomás no encuentro la vía. Digo, entiendo que esta pandemia también eh, apenas está todo el mundo como que saliendo de, la, de las profundidades, ¿no? Pero eh, pues por eso es que me, me, me moví yo eh, desde principios de los noventas a la Ciudad de México, porque yo veía que el territorio acá era inhóspito, ¿no? Si lo es ahorita más en esa época. Allá estudié, allá crecí, allá hice mi compañía, pero siempre el norte, Hermosillo, me ha jalado constantemente. He regresado a Hermosillo por años, de repente dos, tres años, me regreso a la Ciudad de México, y ahí ya así he estado pimponeando más o menos, pero desde que empezó la pandemia, dije, no, vámonos, vámonos a, vámonos a Hermosillo, ¿no? y como que ya después de los 50 años, como que ya dices, ya, seguir en este trote este, juvenil que en el que te impone la Ciudad de México, dije, no, yo ya la verdad ya, ya no quiero regresar, ¿no? Pero igual continuar aquí, si siempre ha sido difícil, ahora está, lo está haciendo más realmente, ¿no? Porque aunque hay vías para hacerlo, pero no hay dinero, o sea, realmente no hay dinero, ¿no? Te acercas a, a los organismos, a las instituciones y es, es real el que no haya dinero, pero cosa que es eh, digo, desde hace ya un rato que ha sido así, ¿no? Pero, pero hoy lo veo como más palpable. Muchas eh, actividades que existían antes, el festival de cine del desierto que se hacía aquí en Hermosillo, por ejemplo, o el festival Un Desierto para la Danza, que también ya tiene con 30 años, eh, que se hacía, dejaron de hacerse en la pandemia y retomarlos hoy, por ejemplo, ha sido súper complicado. Entonces, el, el, el panorama no es... No es nada este, tentador, pero pues, después de 30 años, ¿qué te puedo decir? Eh, me dedicaré a estudiar abogacía o algo así. ¿no? <ríe> me dedicaré a la abogacía, pues, pues no, no, no creo que sea el camino. No, <ríe> no pues, está, si es... está, está complicado. Sí, de hecho, el maestro Mundo y yo tenemos un plan B como ultracinema, pues no, también llevamos ahí ya un rato apenas, como que parece que vamos a ver una pequeña luz al final del túnel de hacer un festival de TikToks o alguna onda así que, que, que, que nos... No, no es cierto, por supuesto que no. Pero, pero digo, algo, voltearle la tortilla al, al, al asunto, porque sí está, está cañón. Pero decías, Benito, que no, que no hay dinero. No, si hay dinero, digámoslo como es, hay muchísimo dinero, solo que no hay interés. La, a las autoridades en, en, todos, los, en todos los lados, les, la, la cultura les, les, les preocupa muy poquito. Y, Nada. Y, y, y, y bueno, ya no se diga, la creación experimental, pues bueno, pues, pues les importa un poco menos que, que nada. Quizá, no sé, Sama, ¿tú qué piensas? Quizá Tijuana puede ser uno oasis porque ni siquiera Monterrey, o sea, todo lo que es el norte creo que está más bien muerto, y quizá Tijuana por ahí se puede defender, pues porque tiene una, una, un caldo de cultivo ahí extraño, pero, pero bueno, tú te mueves como en ese, en ese, en ese rumbo entre Ensenada-Tijuana, que qué ganas de estar ahí en Ensenada comiendo mariscos y ahí sentado junto a la bufadora. Pero este, sí. pero bueno, ya nos contarás también, sama que cómo, ahora sí que tú cómo te enteraste, qué que, que te, que te inspiró para, para hacer tu, tu, tu pieza, que, que tiene pues, un, ahora sí que una manufactura completamente distinta a la, a la de, de Benito. Sí, eh, pues... Yo me, yo me enteré por por el grupo, este, este grupo que se tiene, ¿no? De la poética de... ¿Qué es, no? Este de, de Facebook. Poética, la de, poética la de la repropiación. La ¿no? repropiación, Vi ahí el, el post y bueno, y, y igual como comentas, ¿no? Que yo los, los, los conocí. Bueno, yo ya conocí el festival, pero... No, pero pues es un, una cosa eso también de las distancias, ¿no? Por ejemplo, yo. La facilidad económica como para andar por todos lados, ¿no? O por andar como que, ah, quisiera ese festival, pero pues es como que en ese momento a lo mejor no puedes, o, o, o X, ¿no? Y, y siempre como que era uno de. Era como un, como que, ay, ojalá que algún en algún punto me toque, ¿no? A ver, a ver, ir, ¿no? Y después estuve trabajando en un cine, en el cine Tonalá, y ahí pude ver como toda la programación, ¿no? En, es, en ese tiempo. Y fue así como que, ah, otra vez como que lo volví, lo volví a cachar, a otro Cinema y a ser como más pendiente, ¿no? De lo que, de lo que pasaba. Y para, para esta convocatoria, bueno, pues ya nos veníamos conociendo de, lo, de esos talleres, ¿no? De, de, que hubo en. en durante la pandemia y todo, todo esto, bueno, durante la primera freno de la, de la pandemia, este, y no sé, se, se me hizo, pues todo el trabajo que ustedes han, han, han estado desarrollando, eh, se me hace muy inspirador y muy alentador también, porque también, pues, estar como cada año, ¿no? Llevar, sacar, sacar adelante, ¿no? Todo, todo el proyecto. Sí, es una cosa como de, de, de admirarse, la verdad, ¿no? este Porque como comentas, ¿no? De la cuestión de presupuestos, la cuestión de... de es de mucha energía, ¿no? Se necesita muchísima energía, ¿no? Igual también a la hora de como mismo de, de ponerse uno a, a crear, también es de mucha motivación, ¿no? Y, y a mí una cosa que me... Que me de, de haber tomado estos talleres... Y venía como muy también muy motivada, ¿no? Así como querer hacer más cosas, también como conectar como con estas cosas de, de, de, de cuando estaba más, más más morra, ¿no? O sea, de, de seguir como cruzando los VHs, eh, ¿no? Es, es como, como que como que utilizar todo eso que, que, que, que, están, que lo tienes ahí, que, que muchas veces está ahí como guardado, eh, y como que volverlo a traer y como ver que, que, que, todo, que todo se conecta, ¿no? que, que, que todo tiene que ver con la, la misma música que escuchas, eh, los lugares por donde te mueves, las cosas que ves también. Eh, porque sí es pues, una cosa que sí tengo es de que me gusta a mí ver de todo, ¿no? O sea, sea desde ventaneando hasta no sé cualquier cosa, no sé o si sea, sí, como que estar ahí como que en la tele, ¿no? Así como que sí, sí me sí me sí me sí me engrano y ver como de todo, ¿no? También también en YouTube así como que de cosas así como de de, de... sí que no tienen a lo mejor ningún valor, tal... bueno no, no, no hablar de valor, sino no sé como al, algo más mainstream o algo así, ¿no? Este, me gusta como que ver de todo, ¿no? Pero, y, y, y lo, lo de la convocatoria, pues sí creo que llegó en un momento bien, bien, este, oportuno para mí porque me sentía con ese vibe, ¿no? Así como con esas ganas de seguir haciendo cosas, este, y sobre todo, pues, por ejemplo, manipular o, o meterle mano a, a, a la película y también este, un poco como quitarle, bueno, quitarme yo el miedo también de seguir haciendo cosas, por ejemplo, esta cuestión de la edición, yo era un, era un proceso que a mí ah, me, me costaba muchísimo, no este, nunca había estado tanto tiempo así como editando, por ejemplo, eh, tengo un documental que estoy en proceso de edición y también mucho de lo que me costaba, era pues esta cosa de la edición, entenderla o no, o soltarme tal vez también, ¿no? Porque cosas, ideas que, que tenía que quería como plasmarlas y es como que, ah, es que no me acerco, ¿no? Y bueno, eso, eso fue un poco como eso, liberador y también pues tocar estas, estas, estas joyitas, ¿no? De, de, de del cine mexicano, pues también, este, pues también como quitarles esa, esa cosa como, bueno, igual es como un, es un homenaje, pero también es como quitarle esa de que ah que eso no se toca, o eso no, no ¿sabes? Es, es, es, eso fue como un proceso muy, muy padre, este, y también como esta cuestión de la reapropiación de traértelo a, tal vez a, a cosas más, este, sí, a, a, a, al hoy, ¿no? A, a, a las cosas, a, a, a, a ver cómo se comportaba con, con las cosas que a mí en ese momento, o lo que quería que ese pedazo eh, conviviera con esos, ni, ni siquiera son como temáticos, sino es como con pues, esos, es, mm, se me fue la palabra, pero como con esas, este, esa actualidad, tal vez, por ejemplo, eso también, como dice Benito, no regresar, clavarse en tu propio archivo, ¿no? También era algo que también yo he estado como desarrollando también eso este, a través también de otros talleres, por ejemplo con Eva Villaseñor, que una de las cosas que nos decía, ¿no? que muchas veces uno anda con, con la película que uno está haciendo, muchas veces la anda buscando afuera, pero la tiene muchas veces ahí, ¿no? en, en nuestros propios archivos, en cosas que ya grabaste a lo mejor, no en ese año, pero a lo mejor de hace muchísimo tiempo, ¿no? eh, o muchas veces son cosas que, que ni siquiera son propios, ¿no? Son cosas que a lo mejor alguien que te diga, ah, mira, tú que te gusta el cine, aquí te dejo estos VHS o estos DVDs, ¿no? O sea, porque sí, hay, hay unas cosas a mí que sí, que sí me han llegado, ¿no? O sea, por ejemplo, mi abuela me regaló ahí varias cosas y, y ahorita son cosas con las que ando, ando trabajando y dándoles ahí como a ver, ¿no? A ver en qué se convierte, ¿no? Pero, pero sí, este... Y creo que, pues, por ejemplo, esa, esa convocatoria sí llegó en un muy buen momento, ¿no? Para, para, para mí. ¿Qué, qué, qué buena onda, Samuel, porque sí, justo estábamos pues, buscando qué hacer, ¿no? Buscar, buscando en qué entretenernos, pero mencionas algo importante que, que bueno, ya lo, lo, lo platicábamos en el, en el capítulo donde estuvieron presentes otros, otros de los participantes, que justo es un poquito eso, ¿no? También... Eh, eh, alentar la creación con, en este momento, pues era con lo que tenemos, digo, el, el cine experimental y en particular la reapropiación, pues está basada en eso, ¿no? En, en crear con lo que hay, con lo que tienes a mano, con lo que puedes conseguir y, y básicamente pues lo haces, en este tipo de reapropiación lo haces pues, prácticamente sentado en tu computadora, ¿no? Que con la pandemia pues la gente dijo, ah, wow, también se vale, ¿no? También se puede ya, bueno hemos hablado hasta la náusea, de que ya éramos, ya éramos cool antes de que fuera cool hacer películas así, porque bueno, ahorita ya bueno, hay otros festivales y hay otras personas ahí que lo redescubrieron en la pandemia y, y dijeron, wow, los propios cineastas establecidos, las escuelas de cine, como que ya no lo ven tan mal, pues porque no les quedó de otra. Pero, eh, digamos, en esta... En esta Asunto de, pues, de crear con lo que tenemos, de crear con lo que, con lo que eh, podemos conseguir sin tener que preocuparnos por los grandes presupuestos, ni por los grandes eh, equipos de rodaje y todo eso, que pues sí, sí es interesante el, el modo de producción del cine tradicional, pero bueno, este es un cine más, más íntimo, más, más personal. Eh, y como, dicen, como, como, como bien lo menciona pues puedes echar mano no solo de los archivos que te encuentras por ahí, sino de tus propios archivos. Y este, Sama menciona esto de la desacralización también de los, de los mitos, ¿no? De, o sea, una uno de, de, lo, de, de las motivaciones fundamentales era, bueno, sí, eh, homenajear a, a Luis Buñuel, a la película, pero al mismo tiempo, eh, pues ver que podemos... Hacerla nuestra, o sea, hacer esa película nuestra eh, Porque el cine mexicano, es, es pa, o sea, de alguna manera es para eso Es para lo consumimos Que es algo de las cosas que yo siempre he dicho Por ejemplo, el santo, la figura del santo Es, es, es mío, porque yo lo he visto, yo me sé todas sus películas de memoria no entonces ¿Qué, qué me impide que yo agarre esas películas y haga yo la mía? Mi, mi versión, ¿no? O sea, digo, sí me impiden los derechos de autor y me, me lo va a impedir el Hijo del Santo, me va a venirme a hacer la, la de a caballo por andarle faltando al respeto a su papá y las arañas. Pero bueno, digamos en términos más mundanos, eso me lo podría impedir. Pero en términos prácticos, nada, ¿no? Nada nos lo impide. Solo nuestra creatividad, nuestras ganas de, de, de crear. Y, y creo que es maravilloso ver cómo... Un, un, un mismo material dado a 15 personas participantes generó otros tantos universos, ¿no? O sea, 15 maneras de reinterpretar el, eh, el, el mismo metraje me parece maravilloso. Más allá de, de, de, de, de, de, de, del universo al interior de cada uno, conjuntados, no, no sé, ya me, me, me gustaría que me contaran cómo vieron la película en su conjunto, ¿no? O sea, más o menos ya, ya nos platicaron de su, de su participación. Pero en términos generales, yo sé que usted no, le, no es fan de Buñuel Maestro Bund, pero creo que no nos platicó cómo, cómo la vio, ¿no? ¿Qué le pareció? Que, este, me gustaría que nos contaran un poquito más porque este tipo de, de ejercicios, pues, son, son cosas que hemos descubierto en Ultracinema que pueden funcionar para poder también dar, dar, incentivar a la creación, motivar a que otras personas se animen. Digo, me encanta saber que, que Benito, estando fuera de la, de la órbita del, del cine experimental, dijera, pues yo también puedo. Y, y Sama, ¿no? Que también que dijera, bueno, pues yo también puedo porque, pues, porque me gusta, porque me late, porque me, me dan ganas. Y, y bueno, ya anda ahí triunfando en otros festivales, anda ahí mandando sus cosas a otros festivales, ya la vi. Ya, ya este ya me puse celoso de que ande ahí compartiendo sus películas en, en otros festivales. Pero bueno, me gustaría que me contaran eh, cómo la vieron en su conjunto, pues. Si quieren, vamos a empezar. Que nuestro Bund nos ilumine con su sabiduría. Yo sé que odio a Buñuel, lo detesta. No, no, no, llegaría, no llegaría a esos límites. No, simplemente siento que es más, lo, lo decía en la la, la primera parte me parece un, más impo, más interesante su o sea como, como, como personalidad como como, como como personaje de la de la cultura popular que realmente la obra pero bueno esa es, esa es otra otra cuestión a, a, a mí me parece lo, lo, lo más interesante a, a, a mí me parece eh, que ver todas estas distintas perspectivas sobre un mismo material. Eso es lo que enriquece muchísimo. Yo creo que eh, eh, y, lo, lo, y lo he repetido y en mis clases también lo, lo repetí, a pesar de que tengamos el mismo guión y, y, y el mismo y, y, y el, la misma fuente, en este caso pues Simón del desierto vemos como todas las, las perspectivas son muy distintas. Eso yo creo que es lo que me parece rescatable e interesante. Y me parece que es un ejercicio, pues, pues, eh, pues como muy, eh, bueno, lo decía Sam hace rato, ¿no? Como, como, como para seguir ejercitando el músculo audiovisual, en este caso específico a nivel de la, del montaje. Que, que yo creo que, que, que en, en, en varios ejercicios lo vimos, ¿no? Que cambian la, el significado de, de, de, de esta obra de, de Buñuel. Entonces, me, me pare, eso, eso yo creo que es lo que me pareció como más, más, eh, más interesante, ver cómo a partir de un mismo... De un mismo... De, de un mismo eh, de una misma fuente se generaron cosas tan, tan, tan, tan, tan dispares, pero que al mismo tiempo tienen elementos en común que justamente es resignificar esta obra, ¿no? De, de, de Buñuel, que lo decía Benito al principio, hace unos minutos, que es como una de las, o sea, yo creo que después de la era, ¿no? ¿Cómo se llama? La edad de oro, yo creo que es como su propuesta más arriesgada, ¿no? Que, de pronto ya estaba un poco más restringido por la cuestión industrial y, y, y, y ahora de pronto, de pronto esta, esta película pues sí rompe como con un montón de paradigmas de la, de la, de la producción ¿no? que, que, que durante pues, mucho tiempo... Pues Buñuel estuvo más cercano obviamente a la industria, pero sí, yo creo que, que, que esta este Simón del Desierto tiene pues un montón de, pues, no tela, pero sí fotogramas de dónde cortar, ¿no? Sí, y a mí me parece bien interesante que lo haya hecho en México, además. Y que y que y que silvia pinal haya, haya, haya participado de eso digo sé que a la triste tuvo mucho que ver ahí porque en ese entonces pues era era su pareja eh, y a la triste estaba medio loquillo también o sea un, un loco un loco buena onda con lana también además pues para la época eh, los trabajos que hizo buñuel en méxico en ese entonces fueron fueron súper importantes en su carrera y, y dentro del cine pero simón del desierto a mí me parece específicamente eh, sí eh, un trabajo de riesgo desde su desde desde su longitud es decir desde un mediometraje también pues, no mover ese trabajo no es fácil seguramente lo hizo pensando en que ese trabajo iba a estar casi enlatado desde desde su estreno no eh, y eso y, y además esto que decían ahorita me me, me, dejé, me, me quedó ese ese eco ahorita de esta invitación a la a la transgresión eh, y a la desacralización que está en este trabajo, eh, eh, Buñuel también invita mucho a eso con, con, su, con su obra definitivamente, o sea, Buñuel dialoga eh, de una manera eh, muy transgresora eh, y, y muy reflexiva con la religión también, eh, y, y la cuestiona de una manera eh, a veces agresiva, pero a veces muy filosófica muy profunda también a veces ¿no? en, en esta en esta transgresión también había como mucho respeto por eh, por, por, la, por, por, por la religión y, y por los iconos religiosos eh, a mí me llama me llamó la atención y por eso yo elegí la relación de Simón con la madre por ejemplo eh, la, la relación la, la abnegación de la madre eh, que, que está siempre que siempre que aparece, y el desdén, el desdén de, de Simón, ¿no? De, de, de verla pues, desde su pedestal, verla como un ser inferior prácticamente, ¿no? Realmente nunca le presta atención a la madre, mientras ella está ahí todo el tiempo enseguida de él, ¿no? Construye su casita ahí abajo del, del pedestal y todo, ¿no? Eh, entonces, sí, me parece súper importante por ese lado, el, específicamente, ¿no? Simón, un desierto. Sí, es eh, todo, todo el, el conjunto, todo, pues toda la película, está, sí, sí se siente súper, eh, pues es un viaje. Ay caray, te cortaste Sama. ya Ya la perdimos un poquito, sí, pero sí, bueno. Sí, que... Creí que solo había sido yo, pero... no las olas, ciencenadas, son las olas. Sí. Ahí está, ya. Ya, ya, ya. A ver. Eh, ok. Bueno, no, sí, o sea, eh, como les decía, de desde el momento de que inicia hasta que acaba, pues, sí, es como, si sí, es un viajesote. Eh, yo me lo disfruté bastante y también fue así como que cuando se acabó, es como que hey quiero que se continúe, ¿no? Quiero que, quiero que, que, que dure más tiempo. Eh, es una cosa bien interesante y como comentaba eh, Benito, ¿no? Esta eh, quitar, quitar esta, sí esta, esta, esta, esta cosa de que esto se toca mmm, un montón de cosas. Y con el mismo cine, ¿no? También, este, por ejemplo, yo, pues yo, muchas de las películas, a mí no, yo las he visto en, en eh, piratas. Sí, sí, sí se me hace como interesante, ¿no? Como que poderlas hacer, sí, hacerlas. Las, son de nosotros, ¿no? Porque porque uno atesora, ¿no? Todos esos, eh, los discos duros eh, o muchas veces, ¿no? Que te, que te pasan así como un link y viene pegada una con otra, eh, o en mismo YouTube, ¿no? que muchas veces te las encuentras que, que están ya... que tienen ahí este pedazos de otra película, entonces es como... Lo, lo que queramos, ¿no? Ahí, ahí te cortaste un poquito hacia el final, Sama, pero, pero sí, eh, en esto que mencionas al final está, está padre porque pues, solo se les dio el tema, no se les dio el material, y la verdad es que está bien interesante de repente encontrar fragmentos de, de, de que están dentro de la película que utilizaron esta versión que tiene subtítulos en, en croata o no sé qué eso me pareció fantástico o que tienen la, simplemente sí. la, la, la marca de agua del canal en donde la pasaron eso está padrísimo sí, no tío, Digo, yo... Yo era... sí esa, esa me la encontré así en el en el en YouTube de hecho así como que dije pues dónde la dónde la busco? Dije, YouTube primero acá así de que buscar <risas> y me encontré esa y no me encontré otra y me gustó mucho eso de, de película, ¿no? Ese, Exacto. Este, y sí, ese canal también, pues, canal que, que, que también a mí me ha acompañado, ¿no? Y que he visto películas ahí. este, Entonces, fue así como que dije, ¡ah! Y, y también como volviendo a eso, ¿no? De, de querer como, en la, en la idea principal que yo tenía era como, quiero quiero grabar, quiero pasar esto a VHS, pero bueno, pues también no, no tenía muchas cosas y anduve batallando mucho y dije, bueno, esto me va a llevar mejor lo guardo para otra otra cosa más adelante y pues así me, me lo aviento en digital no pero, pero sí fue muy interesante la verdad este y también como pues, también este discurso no de de de entonces de, pues desde que el, no sé así como que el, el cine o, o to, to, todo el cine fotografía pues también hago fotos este pues son es lo que la gente quiera que sea, ¿no? O sea, tampoco uno no puede venir a decir, el cine es esto, eh, así se ve eh, eh, o, o así se toma una foto, porque pues, las condiciones que yo tengo no son las mismas a las demás. Hay veces que tengo dinero y puedo ir al cine a ver una película, hay veces que no, y pues es como que, güey, torren, ¿no? o, o. o, o, o, o la compras a 10 pesos o no sé, sabes, es como, bueno, al menos así es como, como mi caso. Entonces es como, pues, también no es, y también está curada como hablar de estos temas, porque, porque siempre en las escuelas, sobre todo en los, en muchos talleres también, sí me, to, me he topado con, que, que tienen como una forma como muy cuadrada, ¿no? De, de, de, de hacer las cosas también, y eso es como que digo, bueno, pues yo no tengo acceso a todo eso, creo que no puedo hacer cine de, ese, de esa forma, ¿no sabes? Entonces, también me topé en un tiempo con, con la fotografía xenopeica, entonces también fue ahí otro mundo, ¿no? Esto es como que hacer foto con bien poquitos elementos, no disponer de un aparato, ¿no? Así como, al menos, yo lo hago, ¿no? Yo lo, inter yo lo, yo lo intervengo, entonces eso. También, como que lo vi a la par, ¿no? Con esta repropiación también. Este, y sí, sí, sí, es totalmente. Y eso se hace vicio. <ríe> se hace vicio, la verdad, porque es como que. cosa, no, o ¿no? puede, puede estar haciendo uno, ¿no? Pues sí, a mí me, me da mucho gusto, pues, por ejemplo, que como el tuyo, tu caso, Sama, que no te no te preocupaste demasiado y dijiste pues esta es la versión que encontré y me vale si se le ve el logo de de, de película que por ahí hay sentimientos encontrados no con esos canales porque bueno por un lado yo, yo recuerdo por ejemplo cuando cuando viví en Estados Unidos dos años era lo que me mantuvo cuerdo de hecho pagaba la suscripción al cable solo por por, por ese canal no porque este pues porque digo estar viendo cosas gringas no yo prefería digo es así como yo trabajo de repente Estoy haciendo cualquier cosa y tengo de fondo una película mexicana, ¿no? De pintán, de clavillazos. Eso me mantuvo cuerdo en esa, en esa época. Y he visto, uh, con, con, ahora sí, que con, con, pues sí, lo puedo decir con alegría, que al que principio de las cosas de reapropiación que te topabas, eh, pues limitadas, ¿no? Ah, es que la, la imagen, para, para que parezca que la obtuve de, de un sitio legal, y poco a poco se nos ha ido quitando esa cuestión, o sea, el pudor, y, y está padre, pues sí, me la, me la bajé de ahí, no me la pirateé del canal, ni modo. Entonces le decía sentimientos se encontrados porque, pues también de repente estos canales tienen los derechos y, y pues no, no circulan libremente, pues porque, bueno, sabemos ahí de película le pertenece a Televisa y todas estas historias de que hay, pero bueno, afortunadamente no, no hay, no no no hay, siempre hay la posibilidad más bien, como decís, Ama, de, de ripearte tu DVD o de, de plano bajarte la de, del YouTube. Y, y, y sumar nuestra, nuestro granito de arena con la, la creación audiovisual, que, pues, que, que, sí, sí, afortunadamente ahorita ya es menos elitista, ya podemos crear nosotros desde nuestra trinchera con los elementos que tengamos a mano, y por más que les dé entripado, pues sí, sí yo, yo ahorita estoy en un momento en el que estoy, le preguntaba a Travis y a Eric Wilkerson, si sí es importante el cine experimental, si sí sirve de algo. O sea, sí, porque hay tantas cosas en este mundo, ya tanta basura audiovisual, tanta cosa que, que, que está saturando las redes, que está, para mi punto de vista, desperdiciando bytes, así a lo güey. Y realmente lo que hacemos importa, no, o sea, lo que hacemos es arte. Lo que hacemos sirve, funciona, puede ayudar a cambiar el mundo. Y bueno, ellos decían que sí, cuando menos nuestro mundo lo cambiará. Eh, pero sí, eso como, es, es como un giro que siento que tenemos que darle a esto, porque porque sí, está el estigma, ¿no? Ay, no, son, nada más se sientan a editar ya lo loco y, y, y, y listo, ¿no? Ya sienten que hacen, hacen su película. Evidentemente, no es, es un rigor distinto, no es que no haya rigor haciendo estas películas, es un rigor distinto al que hay con una película de, de cine hegemónico, de cine tradicional, ¿no? No hay. No hay comparación, son, son cines distintos simplemente y eso es lo que le cuesta trabajo de repente a, a un montón de gente, a, la, a las autoridades que apoyan, que deberían apoyar, a los distribuidores, a otros festivales, porque me he topado con festivales que, que, cuyo cine experimental eh, pues no tiene que ver ¿no? con el que pasamos nosotros, por ejemplo. Para ellos ya cualquier cosa rara, de, de, temáticamente hablando o de propuesta distinta, de, de, de, aunque sea una ficción. Y que, oh, que tengan unas raigadas, ¿no? Ándale, Sí, entonces sí es una cruzada ahí que, que, que tenemos de alguna forma. Y, y esto, no pensar que, que el cine experimental sirva de algo que, que cambie el mundo, cuando menos el nuestro, nuestra manera de pensar. Y me alegra muchísimo que estén ustedes dos hoy, que nos platiquen su, su, su acercamiento al, al proyecto, porque, porque sí siento que... Que de alguna manera todo lo que hemos hecho durante 10 años, eh, pues ha impactado de, de alguna forma en, en, en, en, al grado de que están ustedes acá ahorita siendo partícipes de, de un proyecto como este. Y, y pues quién sabe, ¿no? Hay, hay todavía muchos, muchos eh, planes en el futuro que esperemos pues sigan, sigan este, siendo parte. Y, y pues no sé, maestro, bueno, ¿usted qué ve? ¿Cómo lo ve? Yo, yo lo veo, yo lo veo eh, eh, contrario a mi normal modo de ser, yo lo veo optimista y yo creo que son proyectos que, que corresponden más a nuestra realidad latinoamericana que realmente pensar en proyectos de gran envergadura con un montón de, de presupuesto y de yo creo que este es el el, el camino. Yo le tengo una, una pregunta específicamente a Benito, eh, porque pues no nos conocemos, eh, pero, pero me, me llama mucho la atención cuando, cuando de una disciplina sal, sal, sal, salta uno a otra, ¿no? Como quiera que sea la fotografía, el cine, el video, a lo mejor la televisión, pues están como más, más, más ligados. ¿Tú cómo ves esta... esta pues sí, esta, esta amalgama entre, entre la coreografía, la danza, que es una, pues una disciplina corporal, una disciplina performática, digamos, con respecto a, a, a lo audiovisual. A mí, a mí me gustaría saber cómo, cómo, es, que, cómo es que te acercas a, a, a lo audiovisual a partir de tu, de tu experiencia en la coreografía. Eh, empecé, como les platicaba hace rato, el, hace como 20 años, por ahí más o menos, quizá un poco más, eh, eh, cuando estudié la licenciatura en coreografía llevábamos la, la materia de videodanza, la llevamos como por dos años más o menos, y de ahí fue como, fueron como mis primeros acercamientos, donde yo me senté ya frente a una computadora a hacer una, una edición tal cual, ¿no? Eh, y dije, uy, de aquí soy, de aquí soy, porque siempre en la danza eh, es un trabajo en equipo, es decir, tienes que ponerte de acuerdo para los ensayos, para construir la obra, necesitas al iluminador, necesitas a alguien que, que le haga el sonido, es decir, hay, hay un montón de personas eh, involucradas, y si tienes un grupo grande de bailarines, a veces coincidir en cuanto a a, a, ¿A qué hora vamos a ensayar? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Y todo eso se vuelve uf, una locura. Entonces, el, el trabajo eh, en video y también el sonoro, porque he de decir que más o menos desde entonces empecé a experimentar en el sonido también, eh, me, me abrieron puertas, eh, o muchas posibilidades para trabajar yo, desde mi casa, eh, a la hora que yo quisiera, sin depender del tiempo de nadie, eh, y de repente si había una idea loca por ahí a las 2 de la mañana podías clavarte en ella, ¿no? Cosa que de, de, en la danza al menos era bastante complicado hacerlo. Eh, y fue por ahí que me empecé a, a involucrar mucho. Después, como en el 2010, por ahí eh, surge en mí todo este cuestionamiento acerca de eh, la, la calidad de video, la, la, la, los parámetros profesionales que había que seguir. En un, po, en, en un post por ahí, en algún blog, justo leía acerca de eso y dije, wow, sí es cierto. O sea, está, está, estamos súper condicionados, eh, dependiendo totalmente de ciertas reglas que deberíamos de seguir para poder hacer un trabajo audiovisual. Y, y, y a partir de ahí eh, dije, no, pues te, tengo que empezar a trabajar desde otro lugar, ¿no? O sea, qu quiero hacer cosas, tengo que empezar a trabajar desde otro lugar. Esas no son mis posibilidades y no me interesa, además, porque no me, no me, no me cuestiona a mí mismo, ¿no? Y, y yo, en, en, en mi trayectoria en la danza, eh, ha sido siempre de, de, de trabajar al límite, al límite de lo que es la danza y lo que no es la danza, al límite de lo que es arte y lo que no es arte. Es decir, siempre me gusta moverme en ese territorio este, inestable eh, y todo por una cuestión de, de pelea de conceptos a veces, pues, ¿no? De que eso que haces no es danza, ¿por qué no? Pues, ¿Quién dice que no es danza lo que yo hago? Pues, ¿no? O sea, si yo digo que es danza, es danza, ¿no? Eh, y, te, y, y hago mis fundamentos para eso. Entonces, a partir de ahí empiezo a abordar también, el, desde ese lugar empiezo a abordar también el trabajo audiovisual eh, y por eso es que... Eh, empiezo a hacer este, trabajos en video, coreográficos, eh, tomando de, de, de mis propios materiales, del archivo de, de ensayos, ¿no? empiezo a hacer reframes de eso y empiezo a fijarme en, en lo más intrascendente, en algo que, en, en un lugar en donde podríamos perfectamente desechar eso, pero cómo voltear la mirada, y, y fijarte en un pequeño detalle y empezar a elaborar de ahí, porque me gusta mucho elaborar a partir de la repetición a nivel coreográfico y, y también eh, eh, me gusta eso, llevarlo a, a lo audiovisual. Y, y desde entonces, de que, desde que empecé a hacer esta serie, hice una serie de, de videos coreográficos que le titulé Dirty Dances o Danzas Sucias. Eh, que todas parten esencialmente de eso, de, de trabajos, de, de archivo que yo ya tenía. Eh, y, y empiezo a, a, a construir siempre, en, en, tanto lo, lo visual como lo sonoro, porque siempre, siempre los construyo los dos, eh, desde un lugar muy, muy íntimo, es decir, perso muy personal, eh, sin, sin necesidad de, de, de hacer un equipo de personas. Y no es que no me interese, sino que me... me me llama mucho, pues, esta cuestión de, como de, de hacer un trabajo inmersivo, pues, ¿no? Muy, muy, muy personal, muy particular. Me gusta eso, pues, porque para trabajos grupales, pues, ahí está, ahí está la complejidad del, de los grupos eh, humanos, <risa> que también tiene sus, sus pa, pa, cosas muy padres, ¿no? Ay, los humanos, los humanos que de repente nos decepcionan terriblemente, pero bueno, nos, nos encanta como humanidad echar a perder las cosas buenas. Pero bueno, no nos metamos en esos, en esos trances horribles. Eh, a mí me gustaría preguntarle a, a Sama, ¿cómo? Platícanos un poquito más tú, ¿cuál es tu background? ¿Cómo brincaste de trabajar en el Cine Tonalón fallecido proyecto de la versión tijuanense que, que nos abría las puertas, a, a empezar, eh, a, a, digamos, ya a incursionar como, como creadora, como tal. Eh, nos gustaría conocer un poquito más de, de tu, de lo que hay detrás de, de, de, de tu trabajo. Ok. <ríe> sí, mira, pues yo desde, pues de, de que yo me acuerdo, ¿no? De pequeña, este siempre pues era como estar viendo cosas en la tele, ¿no? Eh, películas, una, una especie como de obsesión, ¿lo para decir? O no sé, pero con Cantinfla era que no veía otra cosa no, que puro Cantinfla, o sea, te, tenía como unos. Cinco años, siete, más o menos así. ¿Pero sí, las no películas de Cantinflas para... o Cantinflas Show? No, no, no, la, las películas de Cantinflas, ¿no? No veía otra cosa que no fuera eso, ¿no? Entonces, mi papá diría, es como que mis papás se pusían como que se empezaban a preocupar, ¿no? Así como que, oye, pues esta, esta morra tiene que ver otras cosas, ¿no? También, entonces, este... Y siempre era como que los fines de semana, era, era como un tiempo en el que fue como muy común ir a a rentar películas de vez en cuando, pues cuando, cuando se podía, pues que vas al cine, ¿no? Entonces, y, pero sobre todo mucho, ver, eh, rentar, ir a rentar películas, ¿no? Eh, y luego, eh, también, pues, no, por, por ejemplo, yo en Tijuana, yo crecí en, en un área que se llama el Florido, que es, está el Cerro Colorado, que ahorita, bueno, ahorita el Cerro Colorado es como que divide en dos Tijuana, ¿no? Entonces... Yo nací atrás de ese cerro, ¿no? Entonces, atrás de ese cerro era todo el mundo, ¿no? Y era, pues sí, fue, fue, fue, por ejemplo, yo cuando llegué yo a, a, a la casa ahí donde crecí, pues no había nada, ¿no? O sea, no, no, no estaba ni pavimentado, ni había ni luz, ni nada. Entonces, fue como ir también creciendo a la par de la colonia, ¿no? También eso fue como que algo que me a mí me, me ha marcado muchísimo, yo hace unos días pues, vi un video de, de una morra que vende ropa, ¿no? Entonces decía como que, ah, es que la, de, eh, la ADN de Tijuana es como que hablar inglés y español, bueno, pues, decía, pues bueno, pues será como que la Tijuana donde tú, porque yo, por ejemplo, yo no, yo no, yo no hablo inglés, ¿no? Es como bien básico, ¿no? Lo que yo hablo lo entiendo, puedo, pues, ligeramente puedo tener como que hay una conversación pero muy básica, ¿no? Pero no, pero, pero yo creo que Tijuana, pues yo sería, pues, está, está como bien raro porque también en Casillar, Tijuana como, en, es que aquí, eh, porque hablas inglés, español, pues no, ¿no? Habemos un montón de gente que... Que, que, que, pues que no hablamos inglés, ¿no? Y, y que tenemos otras necesidades, ¿no? También, ¿no? Entonces, este, y ahí en, en, en la ciudad donde yo vivía, este, a, empezaron a brotar así este, eh, lo, para rentar películas, porque también no, no, no, no sus canales. Entonces, se miraban dos canales, ¿no? Entonces, el, el local de Tijuana y el canal. Eh, seis, me parece, sí, es el 6 de Fox, de, de, San, de aquí, de, del otro lado, no de San Diego. Entonces, ahí podías ver un poquito más de caricaturas, más, más ¿no? A mí me encantaba ver las luchas, eh, entonces, los domingos, ¿no? Y era así como que, pff, eh, eh, de acá, de, de, de, de, del otro lado, que era, que era como un programa desde las 9 de la mañana hasta como a las 11 12 ¿no? Entonces, era de puro... Entonces a mí me encantaba ver eso, entonces eh, como te digo, siempre como esta cuestión como muy de visual, eh, o sea, como que tener esa, ese acercamiento con la tele, eh, también... Eh, cuando estaba más pequeña, pues igual siempre he sido como un poco más... Como que me mucho estar este eh, y también yo nunca supe, ¿no? Hasta hace como unos cuantos años que era como que, ah, es que lo que ustedes hacen es la observación, ¿no? Es como parte de mi proceso creativo, es como que dije, ah, órale. No, porque yo, yo no estudié ni artes, ni foto, ni cine, tal cual, sino que mucho ha sido muy, mucho auto, a, autodidacta, ¿no? Eh, yo estudié comunicación porque era, en ese entonces era lo que había, ¿no? En Tijuana, ¿no? Apenas empezaron ahí, como que, por ejemplo, en los no, principios de los 2000, en los mediados de los, de los 90, estaba un grupo que se llamaba Bola 8, ¿no? seguramente ustedes lo, lo, lo conocen donde estuvo el Huicho, eh, José Luis Martín, estuvo Adriana Trujillo, estuvo Sal. Eh, entonces, un montón de, de, de personas que, que, que, que también como que ayudaron a que son personas que tampoco no, no, no habían estudiado cine, sino que estudiaban comunicación también. Entonces era como también empezar a ver que, oye, pues no necesito a lo mejor, ¿no? Es, es, a ver, estudiado. pero era una cosa que yo hasta hace un par de años, así como que dije, güey ya, cómo te raya ¿no? Pues tampoco no te va a pasar nada si no estudiaste cine, ¿no? O sea, era como que esa cosa como que a lo mejor estar como inmersa también es 100% estar como en, en eso, ¿no? Y, por ejemplo, a, a la par de que cuando estaba estudiando comunicación yo en ese entonces eran 2003 2004 no cuando estaba en la universidad entonces este en, en, todo lo que yo estaba aprendiendo era como que yo lo transportaba a yo a querer hacer cine no o sea como que no eh, por esos años también tuve mi primer taller de cine que a mí me ayudó mucho a darme cuenta de que que, que no necesitaba muchas cosas ¿no? para hacer cine, ¿no? Este como empezarme a darme cuenta como de eso, ¿no? O sea, como que no, por ejemplo, yo yo empecé a hacer mis ejercicios de, de, de, de cine con una, una cámara de fotos, porque yo no tenía, no, en mi caso no había una cámara de, de video, no. Entonces, había una como esas de las de grandes de VHS de, de entonces como los que traen grabando los 15 años y todo eso, pero no funcionaba, de hecho todavía la tengo y, y tiene que estar conectada siempre a la luz, ¿no? Entonces, era como un poco imposible como salir y andar grabando, sino que era nada más allá dentro de la casa, y entonces era como que yo también empezaba como a soltar también, y fue mucho, mucho tiempo que pasé con una cámara de fotos tratando de aprender como estos los encuadres y que no sé qué, me empecé a clavar mucho con la iluminación, como hacer más, me gusta mucho como jugar con las atmósferas, mucho, mucho, mucho. Más que como decir, ah, esto es como sugerir cosas, tal vez así como, ¿no? Como, como tratar como de expresar tal vez lo que, como sentimientos, tal vez, no sé, este uh, es mucho eso, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, yo me di cuenta en, un, en mi primer ejercicio que yo tuve en este taller de, de, de, de, de cine, eh, y era, al, al final terminamos, se seleccionó un, un guión y te hicimos un corto, ¿no? Y, y estuvo muy curada porque era la primera vez que yo me, me enseñaban a, a cargar una cámara, ¿no? De, de 16 milímetros, era la primera vez que yo como que entra, eh, empezaba como a conocer ese tipo, ¿no? De cosas. Y me di cuenta, por ejemplo, yo quería hacer... Una especie de un traveling, ¿no? Entonces, me, a mí mucho me lo quitaron, así como que, no, no, pero ¿por qué? Digo, pues es como que, como que ayuda, como que a lo, como, como se siente el personal. Bueno, fue como ahí una legata, hasta que al final es como que, bueno, vamos a, a hacer como que el corte uno, dos, tres, ¿no? Así como que, güey, pero ¿por qué no una la toma, no? O sea, lo que acabamos de ver en los ejemplos que nos pusiste en las películas, ¿por qué yo no lo puedo hacer, no? O sea, es como que, de ahí también este, como que dije, bueno, este, a lo mejor tengo que encontrar como que eh, mis pares, ¿no? También como a la gente que le interesa ese tipo de cosas, ¿no? Empezar a ver también mucho más de eso. Y fue como, fue, em, empecé también, eh, bueno, a trabajar en algunas, eh, eh, en, en algunas cosas, eh, pero ya como que, Así de cuando yo dije, ya me voy a aventar, ya me voy a, ya, ya, o sea, te lo tienes, o sea, te lo tienes que regalar, Samuel. o sea, como que te tienes que aventar, no te tienes que quitar el miedo, fue como el empezar, fue como más o menos como el 2015, este, me gané una, una beca del TEIDA que a mí me ayudó bastante porque fue como todo un año para poder, este, adentrarme no en el en, en, en un proyecto que tengo de isla de cedros que es el lugar donde yo donde yo nací entonces y, y ese es un, un, un, un proyecto que ha, ha, lo he ido como pues tratando de, de, de codificarlo también como ciertas cosas que yo quería hacer este trabajar mucho con con muchas atmósferas sin sin ni siquiera como ni siquiera hay una espacio que no hay diálogo, o sea es como eh, y, y también como tratar de entenderlo, ¿no? Eh, entender también como lo que a mí me, me, me, me llama, ¿no? Este, también entender que, eh, que es mucho de, de, de, de, de mucho de lo que me, me, me pasa también, ¿no? O sea, es como que como como que lo que ves es como que tal vez la, la, la situación en la que andaba, ¿no? O sea, este, y, y, y te digo, mucho, ha sido mucho de, de, de estar, este, pues, experimentando, también engranándome mucho con la cámara, este también con esto de, de entender que, que, que está bien. No ser parte de este sistema tradicional de, de, de creación, ¿no? De, de, de, de esta producción de, de cine y que, que, que en algún punto sí dije, bueno, estaría padre como trabajar y en, por ejemplo, aquí en ¿no? los estudios bajas que están acá, ¿no? Eh, y entonces, pero también entender como que. Ay, no sé si me quisiera estar como 12, 16 horas en un lugar, ¿no? O esté sea, trabajando, que estés como que más o menos ahí medio pagado, este, mejor, mejor, todo ese tiempo me lo abierto a, a mí, este, y, y, y, y, en, y en las cosas que quiero hacer, ¿no? Eh, por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar en, en una producción que se llama Travesías y también el crew éramos cuatro personas entonces era como salir a la calle hacer personaje acercarte entonces como que otro tipo de creación no entonces es como algo algo muy muy íntimo muy personal muy este y, y eso es lo que a mí me, me, me, me llama más la, la, la atención, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, aprender acerca de del archivo, de aprender de, de la reapropiación, ¿no? De que son, eh, pues es, es, es, es una puerta más, ¿no? Eh, también, y, y estarte, por ejemplo, uno. También lo decías, ¿no? Estarse cuestionando, como que en serio es necesario estar produciendo tanta cosa, este ¿no? También dar como tener ese espacio de reflexión también. Um, de hecho, a, ayer, ¿no? Eh, fui a, a una plática con, con de, de, de, un, de una. Ella hace mucho como escultura es y ahorita está empezando. Eh, a través de un taller, escribió, entonces era la lectura, ¿no? De, de, de, de, esa, de, de lo que escribió, ¿no? De, del resultado del taller. Y es una, una cosa, bueno, después se los voy a pasar, este es, um, habla acerca, ¿no? De, de, por ejemplo, acá en Baja California hubo un boom acerca de, de, de la vivienda y esta vivienda es súper pequeña, ¿no? De estos, de estos este fraccionamientos que que ahorita está, se, se desborda ¿no? tanto de gente, tanto de situaciones que pasan en estos no que, que eh, no ni siquiera se han entregado al municipio, y el municipio pues, no puede poner luz, eh, no es, es toda una situación, es un caldo de, de cultivo, de ella viviendo ¿no? en, en un pues, sobre todo aquí en Ensenada, que en Ensenada todavía es muy tabú, son muchas cosas como es, como es una, una ciudad, eh, eh, a, al menos aquí en el puerto es, es algo es bien pequeño, ¿no? Entonces, este, y hay cosas, por ejemplo, el tráfico, oh, puta, eso es como que, no manches, pues, la gente se vuelve loca, pero era como, y yo, es como que, hey, esto no es tráfico, o sea, cálmense, ¿no? O sea, no, no, no, no, pasa nada. No, no, no, es que está bien lejos y yo, es como que, wey, no manches, yo para ir a mi casa en el transporte público de Tijuana, de mi casa, del Florido, a donde yo estudio en la universidad, pues eran casi dos horas. ¿no? Entonces, eso es como que, y a mí me encanta andar también en, en, en el transporte público, ¿no? Entonces pues ahí es cuando empecé como yo a, a, a identificar ciertas cosas a mí que me llamaban mucho la atención. Y entonces, este, se me fue. Ah, y ayer, justo ya después, ¿no? estamos platicando. Eh, varios conocidos, entonces eh, salió el tema, ¿no? De esto de, de que siempre como que los libros académicos y los, los que sean, eh, siempre tienen una cuestión de que yo tengo la verdad, ¿no? Esta, esta cosa como que yo lo que estoy diciendo es la verdad, ¿no? Y hablábamos del caso de Wikipedia, ¿no? Que, que es una cosa como que es, es, es, está bien interesante, ¿no? Y, y es, y, y justo yo les decía, bueno, es que por ejemplo, ¿cómo es que me van a decir que no está bien usarlo? Porque a veces es lo que tienes a la mano, ¿no? O sea, lo justo, ¿no? Esto de que eh, a veces pues, te puedes comprar el libro o a veces tienes el, el acceso al PDF o alguien te lo rola, le saques copias. Yo mucho de mi, de, de, en la universidad, no era mucho de copias, no era lo que tenías aquí a la mano. Entonces, este... Hasta cuando empecé a trabajar, había ocasiones en las que dije, ah, me voy a comprar el libro ya para tenerlo como libro libro, ¿no? Pero, y, pues, y porque siempre lo tuve como en copias, ¿no? Y era como que, ah, ok, ¿no? Pero, y, y, y hablamos de este caso, ¿no? De, de, de, de Wikipedia, ¿no? De que, de que por ejemplo, siempre te lo deja abierto, ¿no? Wikipedia, ¿no? Y son, este, están diciendo, no, pues que... Por ejemplo, la biografía de, de, de Ensenada, ¿no? Es como que, ah, ok. Y para crear todo eso participaron 65 personas y que para publicar algo, todo, todas las personas que, que, que participaron creando ese artículo eh, votan, ¿no? Si están de acuerdo y entonces, y no hay una verdad absoluta, es de como que, ah, ok, este, eh, pero siempre está como esta cosa de que está abierto y se puede estar modificando. Eh, si sí, hay algo que no, que no en, en lo que no están, no, no se sabe bien qué onda, pues ah, te pone una leyenda de controversia, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y, y, y está padre, ¿no? También tener esa cosa, ¿no? De, de, de que no no, no no siempre tienes como esa, esa verdad absoluta y que cada quien se puede cre estar creando y, y, y, y su, su propia. Pues no es verdad, pero ¿no? este, pues sí, es, es mucho del acceso, ¿no? Entonces, y creo que volvemos, pues vuelvo mucho a eso, ¿no? Es como que el, a, a, a como en ese momento lo que tengo a la mano, pues es como el que lo voy a estar usando, ¿no? También, eh, con, yo no sé, foto hasta el año antes de la pandemia con Mariel Miranda, fue mi primer taller de foto. Eh, ella es fotógrafa acá de, de, también de Tijuana, entonces, y donde pude ver como historia, me pude como ver un poquito más de historia, ver como la historia un poco más ordenada de la foto, ¿no? Porque ella nos, nos mostraba cada clase así como que, ah, miren este autógrafo, o, o esto, no sé qué, no sé qué tanto, ¿no? Entonces, eh, a, y era una asignatura pendiente, ¿no? Que yo, yo siempre me ando dejando notas, ¿no? Y entonces era una cosa como que, ah, es... es, es Fotografía es nopeica, ¿no? ahí lo, lo tenía. Y, y, y justo en ese taller, cuando empiezo a ver como todo este inicio de la fotografía, de que, ¿no? Todos esos, eh, eh, pues, eh, experimentos que se hicieron y, y este maravilloso libro, ¿no? De el Pincel de la Naturaleza, ¿no? De, de, creo, que sí es, creo que sí es el título, ¿no? eh, Y estas eh, primeras imágenes, ¿no? Yo, yo me quedé así, como que bueno, me y al final tenemos que hacer un, un proyecto, entonces yo me quedé con la estenopeica, en en, ¿no? Entonces empezar, ¿no? Era también con lo que tenía. Entonces, entonces estaba esperando para iniciar otro trabajo y no tenía mucho dinero, entonces era como que, ah, y, y el, el primer papel con el que yo empecé a trabajar, yo posteé así en, en, en Instagram, como que alguien tiene papel fotográfico que me, que me venda, que me regale, que me lo troque y así es como me llegó, ¿no? Entonces, este, ese papel, una amiga, es como que, ah, pues tengo esto, ¿qué onda? Eh, que vamos para un café, ¿no? Así, ah, pues arre, ¿no? Y así empezar a trabajar, ¿no? y, y, y, Y no sé, a mí este, también, pues te, te, te, te quita mucho el peso también saber de que aunque no tengas nada, puedes hacerlo, ¿no? Entonces, este sale, ¿no? Entonces, esto, esto que mencionas, y, Sama... Y, bueno, esto sí, un poco... Uh -huh. Perdón, esto que mencionas me parece muy interesante porque justo es algo de lo que siempre abogamos acá en Ultracinema, ¿no? El, el hay que crear con lo que se tiene. Ahorita has, has, has dicho dos o tres cosas muy interesantes, ¿no? Por, eh, por ejemplo, esta, esta cuestión del, de lo autodidacta, lo, lo comparto, también yo nunca estudié cine, intenté entrar al CUEC y, y no lo logré, y después ya no me interesó, ¿no? como luego me preguntan, uh -huh. incluso me, me invitaron una vez ahí a platicar en el canal del CUEG y yo dije, gracias a Dios, no me quedé, porque mi concepción del cine hubiera sido otra, completamente distinta, quizá mucho más cuadrada, entonces uh -huh. esto no, no no está tan mal, eh, o, ojalá que, la, que los nuevos, los jóvenes creadores que se acerquen a este podcast aprendan un poco de, de, de, de tu ejemplo, Osama, porque si de repente nos meten en la cabeza que tenemos que estudiar cine, ¿no? cuando los grandes maestros del cine jamás pasaron por una escuela. Es un, es un arte, es un, una artesanía. Acabo de aprender con Abelina Lesper, que al principio, debo confesar que simplemente por, por la cuestión de todo el, lo mediático que se ha convertido en polémico de ciertos casos, me, me, me parecía que no era, no era interesante, pero ya escuchándola, la verdad es que eh, para poder ser tu artista, Tienes que empezar por ser artesano para o sea, manejar tu, tu, tu especialidad a tal grado que conozcas perfectamente tus herramientas, tus elementos con los que vas a construir. Y eso no lo logras en una escuela de cine, perdón. Ahí haces amigos, ahí aprendes técnicas, aprendes, sí, y, y te enseñan. Eh, pero también te, te, te mal enseñan, ¿no? Te dicen, la, el cine se hace de la A a la Z y no hay de otra. Mentira, perdón, mentira. El cine se hace como tú lo. O sea, es. O sea, hay técnicas, así como la pintura, la escultura, eh, otras artes. Hay técnicas. Hay quien hace escultura con yeso, hay quien hace escultura con madera. Hay quien, la técnica abstracta, la técnica eh, cubista, yo qué sé, ¿no? Pero una pintura, estas pinturas nunca las cuestionan, aunque tengan diferentes técnicas. Sin embargo, al cine experimental siempre la han tundido duro porque pues piensan que es algo sin sentido, que es algo que no, no, no es comprensible. Entonces, eh, y, y, y eso, ¿no? Lo que, lo que decías, o sea, de repente el propio sistema nos obliga a pensar que si no sal, que, que nunca vamos a poder hacer cine si no salimos de una escuela. No, no es cierto. Aquí estamos vivos ejemplos, ¿no? Falta todo este camino, falta todo este camino que, que nosotros estamos tratando de, de contribuir a, a, a allanarlo un poco, abriendo espacios de exhibición, abriendo... Eh, invitando a, a películas colaborativas, a, a colectivas, invitando a expertos. Aquí tenemos ya el maestro Booth, lo tenemos súper fichado para que nos, nos comparta su experiencia. Y, y, y entonces, porque en esa medida vamos a crecer. De otro modo, no, no, no, y, y también... Nos vamos a ir conociendo, vamos a ir haciendo lo mismo que funcionan las escuelas de cine, que sí sirven para hacer conectes y que eh, ahora un amigo te invita acá y tú lo invitas a tu proyecto y así es como se van generando estos lazos colaborativos que, que te facilitan las cosas. Porque al final de cuentas, pues es eso, es un poco general el, el gremio de gente que, ay, oh, oye, pues conozco a fulano que hace post y que no sé qué, que motion graphic, todas arañas, todas esas es cosas raras con las que el cine tradicional... Se, se maneja. Acá también, ¿no? ¿Por qué no? Pues, ay, a Sam y a Boon les gusta la estenopeica. Pues vamos a, a ver qué, qué nos pro, pro, pro, proponen. A, a Benito le, le, le, le, le sabe a la, a la danza. Vamos a ver ese, ese tema, de, por ejemplo, particularmente a mí la, la, la, la vida danza no es un tema que me, que me parezca atractivo. Me parece muy interesante, pero no, no, no, no está en mi órbita. ¿Por qué no nos acercamos? a que, O sea, es un poco el, el trabajo que, que se ha hecho acá en Ultracinema. Y, no, y bueno, la verdad es que... Lo, lo, lo también, bueno, perdón que, que te interrumpa, pero también se me hace como curada como aunar lo que decía, lo que le preguntaban a Benito, ¿no? O sea, al, al inicio, ¿no? De, de estar en, en Hermosillo, ¿cómo es esta onda de estar hasta acá, no? Por ejemplo, Tijuana, sí si hay como, sí si, si tiene como una... Sí hay como un punto más no porque está como en si es una ciudad como de, de, de si es una ciudad de tránsito tienes este acceso no si tienes bueno sobre todo si tienes visa o si no la tienes también no se puedes cruzar al otro lado este pero o sea y, y tienes como este intercambio no por ejemplo los sobre ruedas inmensos que hay no en las colonias que puedes ir y, y comprarte desde una herramienta hasta ropa, un montón de, hasta carros, ¿no? Hay lugares donde venden carros, ¿no? Entonces, um, y, y, y, y, y más eso, ¿no? Por ejemplo, le, le, le, leí al otro día una, una entrevista que le, que, que le hicieron a Guillermo Estrada, él tiene un proyecto que me hace bien interesante de rancho, rancho shampoo que es un proyecto de performance este te trae un proyecto que se llama Aliendigenismo. entonces como es como esta cosa de tiene un personaje que es este Rexy Champú y que es como que poder acceder a los ancestros y no sé qué no es como Tengo un no sé. está muy interesante pero hay algo curado que le ah y él contaba no que le que porque él su maestría en le decían, bueno, entonces de aquí te tendría, te vas a Nueva York, ¿no? Te vas a Los Ángeles, que no sé qué, por, para seguir como esta cosa como de artista. Y él decía como que, güey pues yo te voy a andar haciendo en Nueva York, no conozco a nadie, no conozco este no, no conozco, o sea, yo me quedo aquí, ¿no? O sea, aquí en, en, en el lugar donde, donde Tecate, Tijuana, donde yo me muevo, donde yo conozco, está más interesante como, como ver como estas cosas que se proponen y ver cómo interactúan con la misma ciudad. este Y, y también es, es, es, está, está padre eso, ¿no? Porque todos lo que... La mayoría te dice, no, es que tienes que ir a la Ciudad de México, ¿no? Si quieres hacer esto. O te tienes que ir a tal lado, si te quieres, ¿no? Hasta o uno mismo dice, no, o sea, a lo mejor sí me, me tengo que ir. Pero ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si... ¿Por qué no, no te puedes quedar, ¿no? O sea, y, y hacer eso, ¿no? Este, hacerte tu propio ultracinema, hacerte tus tu propias cosas, ¿no? Entonces, este... Está, está, está bien interesante como ir tumbando esas ideas, ¿no? De, de, de que, bueno, no te tienes que ir y no tienes que, bueno, en nuestro caso no tienes que estudiar cine, este, solo agarra una cámara o ve directamente a YouTube o, ¿no? Eh, o a, ir en búsqueda de archivo, este ¿no? Estamos viviendo tiempos maravillosos en donde yo, yo me puedo decir que soy eh, cineasta de YouTube, en gran, digo soy cineasta de VHS para empezar cinefilo de VHS y en esa medida aprendí muchísimas cosas de las que sé de cine a Ahí través va, ¿no? de VHS pero ya en cuestión técnica en cuestión de, de, de, de cosas que, que, que quizás sí pude haber aprendido en una escuela de cine las aprendí en el YouTube, también soy chef de YouTube sí, ¿no? entonces sí, sí, sí. Quizá lo que mencionaba Benito al principio, cuando, cuando nos contaba un poco su, su, su, su, su, su preparación, su historia, eh, pues sí, la, la centralización te obliga de alguna manera a buscar chamba en la ciudad o a buscar chamba en ciertos espacios, pero bueno, ahorita igual hasta eso estamos viviendo eh, un poco eh, esta cuestión de, de, de irse, que se van abriendo espacios, ¿no? ayer mismo en el Mosillo está una, una sucursal del Imcine que han apostado, esta, esta administración en particular está, está apostando por la descentralización y por voltear a ver otros cines, de repente sentimos que acá, más que les hacemos, no nos pelan, pero bueno, ya parece que por ahí este, nuestras señales de humo les están llegando, y bueno, pero es un gran paso, la verdad es que es un gran paso que haya una parte del imcine no en la ciudad, y que además esté encargada de ver otro tipo de cines, ¿no? O sea, la, la vinculación con otras formas de creación de otros temas, otras comunidades, está fantástico. Todo eso pues, va, va pasando, va, va sucediendo y, y esperemos que, que rinda frutos, porque esto es una carrera de, de largo aliento. Y, y bueno, no sé Maestro Bun, ¿cómo andamos de tiempo? Ya este, la verdad es que estas charlas, como siempre, nos, nos nutren, nos alimentan, nos encantaría no, claro. que fueran eternas. Lamentablemente sí, ya estamos así como sobre el tiempo, este pero, pero pues eh, habrá que conseguirse litros y litros de café. <risa> usted, usted manda, Maestro Bono, usted es el, el, el mero machín de, de este podcast, que se llama Nades Original, el podcast más pireta de las redes. Este, pues eh, no sé si, si nos quieran... Eh, eh, pues, pues eh, lanzarnos un, un pensamiento a manera de conclusión y pues, pues para ir cerrando esta charla que podríamos extendernos y que ojalá en algún momento podamos coincidir físicamente eh, no sé, a lo mejor como, como dice Micha en Ensenada con unos mariscos este, y una cerveza o, o, o en Hermosillo con esas eh, carnes, carnes impresionantes, asadas, ¿sí? esas que son este, legendarias o, o, o en, algún, o, o en algún lugar de, de, del, del extenso país que tenemos, que siempre hay historias y siempre hay maneras de, de filmar. Pues no sé si, si, si quieran eh, eh, compartirnos alguna reflexión para, para, para cerrar. Sí, yo, yo me quedé pensando en esto que no contestamos, este, que preguntaron sobre, sobre la, nuestra visión acerca del, del resultado pues, de, de, del desierto de Simón, y, y a mí me pareció eh, pues muy plural, muy interesante por plural, este, justo esta, eh, esta posibilidad de ver universos diferentes desde una sola fuente, me parece me parece como muy rico pues eh, me, me visualizaba quizá algo como un poco más eh, eh, unido por decirlo de una manera desde que solicitaron esto de, de que no, no pusiéramos créditos ni nada entonces visualizaba no necesariamente un juego este de edición que hubiera sido una locura supongo pero pero sí un una una unión de los trabajos de tal manera que se sintiera como más fluido pues no menos menos eh, seccionado, pero fuera de ahí, o sea, la invitación fue eh, increíble. Yo pienso que, que fue un gran ejercicio. Debería de repetirse mínimo anualmente y con, y con nuevos trabajos, estaría increíble, y afinar un poco ahí la convocatoria, eh, porque creo que da, da para mucho. En, en, en danza, por ejemplo, eh, ha sido ah, más o menos común tomar obras de otras personas eh, no a manera de, de, de apropiación, sino a manera de reversionar, por ejemplo, la consagración de la primavera, o el bolero de Ravel, y se hacen eh, diferentes versiones de un mismo tema, este, pero, pero, eh, pero esta posibilidad de, eh, de generar un nuevo universo a partir de uno ya dado, eso me parece súper rico. Eh, y de darle una vuelta totalmente diferente, si es posible, pues, ¿no? Eh, ahí es donde encuentro la, la mayor invitación a la, a la transgresión, y, y para mí el arte, eh, idealmente, debe de tener ese elemento, pues, ¿no? Transgresor, si no, como que no, no me aporta mucho hoy en día. Creo, sí. que, creo que ahí es donde está la esencia. Sí, de hecho, Benito, hay, hay planes para este año, para la siguiente edición, ya, de, ya tenemos el el tema definido y, y bueno, pronto, pronto tendremos más detalles ahí para que estén pendientes de, de cómo se pueden sumar a este ejercicio. Y es algo que ha funcionado, digo, empezó en el 2013 con, eh, digo, 2011 con Manifiesto México, tuvimos por ahí un, un, un traspié con la versión, eh, el Manifiesto México 2, que nunca, nunca salió, que se quedó ahí, se quedó en, en el tintero, pero eh, justo en la pandemia, después de dos años igual de trabajo, salió eh, mexicana erótica, ¿no? Que es una, un intento igual así de colaborar, hacer invitación a, a, a, a colegas y repapearnos del porno que, que hemos visto, ¿no? Y ahí es, es una, una cosa interesantísima, la verdad también, que tiene todos, eh, que es, creo que es, es todo menos pornográfica, pero, pero bueno, es muy interesante. Justo la acabo de subir a exvideos a, a ver qué, a ver cómo le va, porque me, me acordé que había quedado ese, esa... Esa situación pendiente de cuando la presentamos a este canal de, de porno, pues a ver qué, ¿no? no porque me, me, me acordé porque hay una cuenta de Twitter que sigo que se llama comentarios en páginas porno Y el tipo se dedica obviamente a ver porno, pero sobre todo a seguir los comentarios y cada cosa que dices O sea, es una página porno, ¿por qué preguntan eso, no? Entonces se me hace muy curioso y me da mucha curiosidad de ver cómo lo recibe la gente que consume porno, ¿no? O sea, una película de casi 90 minutos, que lo que menos tiene es porno. Digo, en su concepción, es, es, bueno, es muy interesante. Entonces, vamos a ver qué, es, qué surge. Luego, esta, esta cosa de, del desierto del Simón. Y, y justo nos, en, en el capítulo anterior de, de esta conversación, nos proponían, de eh, las películas de Barbie. Dice, es un universo increíble de películas. Hay como mil versiones de Barbie, películas animadas de Barbie. ¿Por qué no hacemos una...? Y me, me sonó interesante, entonces en algún momento quizá nos reapropiemos del universo de Barbie y lo, lo, haremos, okay. lo haremos el más retorcido de lo, que, de lo que es. Y también hay otra cosa que, que me, me, me viene dando vueltas la cabeza, justo hablando de esta desacralización. Esta película la este, de Rubén Gámez, que es así como el tótem de todos nuestros colegas de, de este, de, de, del cine experimental, La Fórmula Secreta. Eh, yo pienso que tendríamos que reapropiárnosla. aparte por toda la historia que hay, el, la, el cuento de que si los derechos y que, de que estuvo oculta y de hecho yo, mi copia que, que tengo, digo, ya la, la Cinética la restauró y las arañas este, la copia que tengo en, una de las copias que, que, que, que tuve desde hace muchos años era ripeada de un oscuro DVD que salió de no sé dónde porque era así como que bueno todo el mundo hablaba de esa película pero nadie la podía ver como mucho el cine experimental en, en, en, hasta hace algunas décadas, entonces, pues, esta, esta, que es la máxima obra del cine experimental, deberíamos reapropiárnosla y hacer nuestra... Pero bueno, ya, ya vamos a ir cocinando. Ahí si se les ocurre algo, pues ya saben que Ultracinema siempre está abierto a, a estas locuras. Y pues vamos, vamos trabajando. Por lo pronto, sí. aprovecho que metí mi cuchara para despedirme yo y invitarlos a que, eh, pues le sigan la pista a este podcast que siempre eh, está buscando, pues, a, acercar a, a la gente de a pie, como todos nosotros, pues a, a la gente, a los creadores, a la, a la gente que está haciendo, eh, eh, remando por un cine distinto, un cine diferente, un cine más libre. Y eh, que sigan este, este mes, para cuando salga este podcast, ya habremos eh, liberado la programación de Showl, que es nuestra sala de cine virtual y que tiene eh, oferta de, de cine experimental de, de, de dif, diferentes manufacturas. Justo una de las películas se llama, mmm, déjenme acuerdo cómo se llama, porque se me acaba de escapar el nombre, eh, el caso es que es una película que tiene, que se reapropió de los sonidos de, este, de las películas de Jean-Luc Godard, fueron, un acceso al archivo, y con, con ese archivo, de, básicamente de lo que Godard no utilizó en sus películas, hicieron esta, esta película, eh, que ahorita les digo cómo se llama, eh, What to Leave Behind, lo que dejamos atrás, los archivos de Jean-Luc Godard. Es un alucín, es una cosa loquísima, porque eh, ponen a dialogar justamente los, la, la, la música, los sonidos, de, de las películas de Godard, con digo, la, la cuestión visual es, en este sentido es importante, pero es lo menos importante porque todo lo demás está construido sonoramente, me pareció de braille. Y es también va en este sentido, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto para desacralizar, pero sino para reutilizar estas cosas de Godard. O sea, imagínense que habieron cineastas de estos consagrados, que, que la cineteca dijera, ahí están. Los, los audios de las películas del Indio Fernández, o sea, no hombre, nos volveríamos locos haciendo unas cosas maravillosas. Digo, o sea, hay un montón de posibilidades creativas que de repente, pues bueno, hay más bien que luchar por, por abrirnos estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el show, está eh, Los Ríos Perdidos de Pancho Vida de, de Gregorio Rocha, que, que vamos a empezar a programar algunas de sus pelis. El, el homenaje a Jimena Cuevas, que continúa, estuvo en Filmin Latino, pero ahorita en Show pues tiene acceso a, a, a más gente, ¿no? Filmin Latino, pues está geobloqueado, entonces solo se puede ver en México, y me encanta saber que hubo gente en Latinoamérica que ya empezó a ver la obra de Jimena Cuevas, y, y eso, eso siempre nos alega, y La Danza del Hipocampo, que es un, un clásico de, de, de, del cine de, de fanfot, del documental, entonces, bueno, hay una programación variada que tratamos de, de hacer cada mes, entonces, estos proyectos sí necesitamos que los apoyen, que los visiten, que los compartan. Y bueno, su podcast favorito que estamos eh, haciéndolo también, buscando temas interesantes, invitados interesantes. Y el Maestro boom se está quedando calvo, nada más de, de, de que lo ponemos a trabajar los, los sábados por la noche. Pero bueno, todos por, por una buena causa, Maestro Boon. Ya, ya me callo, ya vámonos, ah, ya, ya acá espantan, ah, ya se está sí, oscureciendo. Eh, pues, pues nada más eh, agradecer a, a Sama y a Benito que estuvieron aquí platicando con nosotros como siempre una charla interesante para que vean que eh, no todas las segundas partes son malas, sino que son mucho más enriquecedoras. Entonces siempre es un grato, un grato momento de poder eh, conversar en este podcast y pues bueno. Pues muchas gracias. Maestro, antes de que se me olvide, nada más, pues a anunciar públicamente que nuestras conductoras, Carla y Camila, están oficialmente despedidas. No, Entonces... que... <risa> no nos dejaron no me... Nos dejaron colgados, para variar. Así pasa, así pasa. Digo, la, la productora Daniela Garridos lo mandó un saludos Ya hace mucho que, que, que, que nos mandó el cuerno, pero sigue siendo la productora. Este... Pero Carla y Camila, pues sí también, yo creo que les vamos a tener que despedir, aunque los contratemos para el próximo fin de semana, pero por lo pronto, nada más que quede constancia de que quedaron oficialmente despedidas. <risa> bueno, pues, pues ni modo. Así que ya sabes, ama hay, hay, hay una vacante. No hay paga. No hay paga, que quizás es la razón por la que renunciaron. Yo mal que la opinión, <risa> pero bueno. Okay, okay. Ahí luego mando mi, mi CV. Va, va, va. va sí. Bueno, cuídense mucho. Gracias. No, Un abrazo. Sí, Gracias. Bye. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes.